Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Wilton Martínez de resetok.com, solución a almohadillas. En el día de hoy vamos a resetear la impresora ESON WF2750. Como ven aquí en pantalla, ok. Primero, debe estar conectada al cable USB. Lo primero, importante: cable USB conectada, ¿listo? Primero, dos. Debe ser error de almohadillas Error de almohadillas O sea, eh, no, re no resetíamos otros errores como papel atascado, fal eh, falso error de escáner, no Error de almohadillas o error E11 o error de tapón, listo Ok, tres, deben estar ya instalados los programas eh, Aquí está, en la descripción está el link de descarga antes de eso, debes desactivar el antivirus para que te deje descargar, ¿correcto? Eh, ¿Por qué el antivirus lo, lo borra? Porque son dos software, el software que hace el reset y el que pide la llave. vamos a ejecutar. Ya quedó activado, ya yo lo activé al señor. Vamos a aceptar. Ok, eh, debe aparecer el programa ya aparece perfectamente. Clic en Select cierto damos clic en el, en el modelo de la impresora que es la la wf 2750 y luego el puerto acá está la impresora que está conectada la impresora pero aquí reconoce la et 4550 significa que si usted tiene una impresora wf 2750 o tiene que revisar los drivers como es como aparece listo porque porque así como esta no la va a resetear Vale, entonces necesita eh, el, el reset de la ET4550 aunque en la, en la portada de la impresora aparezca WF2750, ¿correcto? O sea, tiene que primero verificar qué modelo es, ¿listo? Ok, no, aquí no hay problema, si quiere vamos a, a, a demostrar que no va a ser el reset porque son distintas impresoras, distintos modelos. ¿Qué pasó aquí? Lo que pasó aquí fue que este este modelo se le hizo chiple. Y se, al hacerle chiple cambió de modelo a una ET4550. ¿Qué es chiple? Chiple es para que los, la tinta, la tinta la reconozca como una ecotanque. Y no eh, no le, o sea, la, los niveles de tinta no se bajen, sino que siempre estén al 100% ¿Listo? Damos clic en OK. Vamos clic en particular. Lo mismo. O Sale la. la, la la herramienta, en, eh, seleccionamos el reseteador que es este. Este es el reseteador Waste Infant Counter que es resetea el contador. Damos clic en OK, quedamos okay, clic en Main, en Plane y damos clic en Shell. Mira, este error, cuando sale este error, oído, oído a todos técnicos, usuarios, dueños de impresora, cuando sale el error 21000. 069, o con este error significa que la impresora, o sea, la impresora que está acá, que intenta resetear es diferente al reset, o sea, al programa, ¿correcto? ¿Cuál es la impresora que intenta resetear? La ET550. ¿Cuál es el reset que estás intentando resetear? Este son diferentes, tienen que ser el mismo, ¿listo? Queremos apagar Solución a esto, ya. Si tienes por ejemplo el mismo modelo aquí y acá El mismo modelo acá en ambos lados Significa que el software que estás intentando usar Ojo con esto Es un, re, es un software que ha sido cambiado Ha sido falsificado O sea, cogieron por ejemplo un software cualquiera Y le cambian el nombre Entonces por eso está este error Entonces, Ojo con esto, porque esto puede dañar la impresora Si lo sigues intentando, daña la EPRON de la impresora ¿Listo? ¿Cómo resolvemos? Hay que usar el reset correspondiente. Este es la wf 50 Vamos a activar el ET550. Listo. Cerramos. Aquí cerramos todo. No pasa nada. Ya. Para que te vieran. Borramos este programa. Lo borramos porque ese no es. Correcto. Vamos a borrarlo. Y vamos a copiar. A copiar el otro. Listo. Vamos a pasar el vídeo para... Para que no demore Ya vuelvo Y se abre el programa, listo Damos clic en select Luego aquí ya si sí dice ET4550 Y buscamos y aquí dice ET4550 Es compatible, vale, hay compatibilidad Recuerda que lo que compran es según La compatibilidad, en este caso sería La ET4550 Que solamente es compatible con ET4550, correcto Recuerdan que esta impresora es una word una WF 2750, le hicieron chip y cambió a ET 4550. Damos clic en OK, damos clic en particular, lo mismo, sale la, la, la caja de herramientas, damos clic, vamos a seleccionar la herramienta Watering Pan Counter, que es el reseteador, clic en OK, lo mismo, damos clic en Main, clic en Chef y ahí se nos mostró ya el 100%, Esta es la causa el error de almohadillas que llega al 100% y este error re repite ojo mis amigos este error repite no elijan eh, no seleccionen eh, lo que es eh, uso un solo uso no un solo uso es para salir del paso para que las para personas que quieran salir del paso un solo uso elijan uso ilimitado compren es uso ilimitado listo damos clic en main le damos clic en inicializar o resetear damos clic aquí que dice si doy clic en ok en aceptar el contador se va a resetear oh, o el contador está en 100 y lo paso a, a 0% ya ahí ya quedó reseteado el contador le voy a pedir al cliente que apague y encienda la impresora voy a pasar al vídeo y ya vuelvo listo ok ya quedó perfecto ok esto ha sido todo si te gustó el vídeo por favor dale clic en me gusta